aquí a hacer algo de la parte de propiedades para poder que todo esto quede, quede muy bien y ya empezamos entonces bueno primero que todo queremos darles un gran saludo muchas gracias a todos por haber confiado en esta nueva iniciativa de torneo de robótica eh, tenemos como les mandé ahorita por el chat, tenemos 95 equipos inscritos, 9 países diferentes, eh, por favor, los que quieran ahí escribir algo, lo pueden hacer por favor por el chat, para que no lo interrumpamos, los saludos, todo. Y la idea de esta reunión de capitanes es simplemente aclarar dudas. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, yo voy a hacer primero una presentación cortica y cualquier duda que se tenga de algo específico del reglamento, por favor pregunten. Eh, vuelvo y quiero ser muy claro que el reglamento es primero jueces, la segunda instancia, tercera organización. O sea, reglamento prima. Me explico. Si en el reglamento dice no puedes hacer esto, no lo puedes hacer. El reglamento dice muy claro que todo lo que no está especificado en el reglamento. Es potestad de los jueces. Hola, Alberto. Puedes apagar cámaras. No hay problema. Los chicos pueden apagar cámaras que para poder que esto fluya un poquito más. ¿Listo? Entonces le pedimos a, a Alberto, a Marlon, que apague. No hay problema. Y eso es lo que queremos que quede muy claro. Hola, Ronald. Puedes apagar cámaras. No hay problema. Que para que esto fluya. ¿Listo? El, eh, Marlon, Andrade, puedes apagar cámaras. No hay problema. Entonces el reglamento es primero, prima. los jueces regulan sobre lo que aquello que no está específico en el reglamento ¿listo? si en el reglamento dice, no dice que la pista no puede tener no puede estar inclinada ya son los jueces quienes decide si puede estarlo o no ¿listo? o sea lo que no está claro en el reglamento para garantizar igualdad de condiciones, hay otras cosas que son como se dice en inglés, fair game, juego justo para eh, ya cuestión de la, de, la, de la estrategia, que es válido, pero hay otras que no. Entonces, eso quiero que quede muy claro. Reglamento no lo dice, jueces no se ponen de acuerdo, la organización, palabra final. Pero normalmente en donde los jueces, lo que los jueces dicen, hasta ahí llega el argumento. Eso está muy claro en las reglas, en las reglas se trató de decir todo. Hubo uno o dos cositas muy puntuales en las reglas esta semana que se cambiaron, recordemos que las reglas se podían cambiar hasta el día de ayer que en inscripciones ayer no hicimos cambios en reglas para nada lo que se cambiaron fue en cositas muy, muy puntuales, eso lo vamos a hablar y no hay problema, entonces en este momento les voy a compartir mi pantalla me dan un momento por favor para tener aquí todo listo y empezamos listo, que es que estamos aquí, yo estoy aquí manejando el OBS manejando la sal y todo, entonces eso, eso toma un poquito de tiempo bueno creo que lo voy a dejar así para poder que que sea muy fácil, no presentación completa, sino así para que lo podamos de pronto manejar de la mejor manera ¿ok? listo entonces, RoboJam, recordemos que RoboJam es un evento de Mr. Roboto el canal de Mr. Roboto, mi nombre es Eduardo Restrepo, para aquellos que de pronto no me conocen por mi nombre completo eh, muchos, he tenido una bonita experiencia ayer eh, que, eh, con Adalberto que está por ahí de Chile eh, me conecté con él porque había unos problemas de los pagos que no había podido hacer, y tratando de solucionar eso y lo primero que me dice, me, me recibe con un, un, un hermoso saludo de Mister Roboto hemos visto tus vídeos, entonces esa es la idea de Mr. Roboto, la idea de Mr. Roboto es llegar a muchas personas para poder llegar a la, la, esta parte de la robótica, sobre todo la robótica educativa y poder eh, desarrollar estas habilidades en los chicos eh, Queremos darles, primero, muchísimas gracias. Pues vamos a poner aquí, yo creo que mejor esto. Eh, queremos darles, primero, es que todo, muchas gracias, porque son 95 equipos de 9 países. Eh, y vamos a presentar un poquito a los jueces. Los jueces que tenemos, tenemos eh, cinco jueces que nos van a colaborar. Una es Gracie Rodríguez, colombiana. Ella eh, fue parte de una startup en rotica Educativa aquí en la ciudad. Tiene experiencia en organización de torneos, experiencia como juez. Eh, eso es algo que buscamos mucho. Tenemos luego a Agustín Hernández, también ingeniero mecatlónico. Él es instructor de robótica y competencia para niños, jóvenes y adultos y es miembro de la Olimpiada Mexicana de Tecnología. Ahorita vamos a hablar de eso porque ellos son unos partners que tenemos, unos aliados estratégicos que nos brindaron acreditaciones para su evento. Son en noviembre del año entrante, o sea que... Eh, hay tiempo. Los retos que tenemos nosotros no son los mismos de la OMT. Entonces, por eso es importante, porque hay que prepararse y todo para esos retos. Nosotros damos las acreditaciones, ellos los homologan, pero ya todo lo que es con la OMT es directamente con ellos. Y lógicamente, pues se les da el contacto para que organicen. Tenemos a Juan Revelo, Juan Manuel Revelo, Juanito. Muchos lo conocen porque tiene un programa que se llama Noche de Robótica en Facebook él es del equipo Ares de Ecuador y se especializa en Sumo Mini Sumo y ha representado a su país en muchos torneos internacionales incluyendo el All Japan Sumo bueno tenemos también a Harold Rodríguez ingeniero mecánico una persona súper preparada con muchos años como juez de robótica en torneos universitarios 15 años inclusive antes de que fuera la robótica educativa el boom entonces él va a estar con nosotros luego está eh, nuestro gran amigo Jimmy García, nuestro titán caracol afrocolombiano del año, eh, o sea, Jimmy es una persona que ha promovido la robótica eh, con todo la, el contenido social en la región Pacífico, ha tenido la oportunidad de ir con, con su escuela de robótica china, representar al país en torneos internacionales y demás. Entonces, estamos muy tranquilos porque tenemos un grupo de jueces muy calificado que la verdad eh, estoy muy tranquilo y muy confiado en que lo van a hacer muy bien ¿sí? entonces eh, bueno ahí sigo admitiendo gente me, me, me disculpan si de pronto me pide un, eh, pierde el hilo pero es que ya llevan más de 50 personas y siguen llegando entonces eso es los jueces queríamos que los conocieran eh, algunos ya por, por cuestión de, del volumen de, de equipos, Alejandro Moreno, puedes apagar cámara, no hay ningún problema. Eh, por cuestión del, del volumen de equipos, eh, vamos a hacer unos pequeños ajustes. Antes, por ejemplo, se pensaba hacer el, el reto Bumper bot y el reto eh, Bristol Race en una misma sala al mismo tiempo. Eh, vamos a hacer ajustes, este, van a tener, cada sala va a tener dos jueces y un moderador y van a ser en dos alas paralelas. ¿Por qué? Porque WomperBot hasta el día miércoles tenía 5 inscritos y el, con las inscripciones del de día jueves y el día de ayer ya tenemos 18. Entonces se nos creció la categoría. Entonces para asegurarnos de que la categoría no presente muchas demoras, eh, que no tengamos que esperar 20, 30 equipos de una categoría para pasar a la otra, vamos a hacerlo paralelo. Entonces ya va, eso es el tema de transmisiones y demás. Vamos a ver si, si de pronto hacemos la diferenciación de que uno se transmita por YouTube, de pronto, muy seguramente el Bristol Race, y el otro por Facebook, el bumper Ball, sí. Eh, que el bumper boy es para, de pronto para un público más adulto, más jóvenes y adultos. En cambio el Bristol Race es para los más chiquitos, entonces de pronto también para que en las casas lo vea más fácil por YouTube. Vamos, eso eso ya a nivel eh, del staff se va a organizar esta semana por eso es una de las razones por las que apenas hasta ayer hubo inscripciones. No les estoy mintiendo, Tuve, me levanté hoy a las cinco y media de la mañana, yo soy muy madrugador, fuera de ver qué ayer porque me acosté como a las doce y media esperando que, que terminan de hacer registro porque tuvimos registros hasta el último minuto, inclusive me tocó extender cinco minuticos porque había gente que me escribía, pero es que ya lo estoy haciendo y no me está dejando el sistema. Y, y eso nos pasó, por ejemplo, con, con unos equip el equipo un equipo extra de Canadá, de Maple Bots con unos equipos de, de, de, con, de Alberto de Chile, eh, pero que ya se sí habían hecho los pagos y demás, sino que había un problema ahí de, de conexión, de integración pues, de las cuentas y demás. <risa> Juan Carlos, puedes apagar cámara, no hay ningún problema. Eh, entonces, siguiendo con esto, como les decía muy muy muy muy importante eh, ahí qué pena yo voy a poner esto más grande es, es hablar de qué es eh, cada uno de los retos listo entonces vamos a ver cada uno de los retos vamos a bueno, les voy a presentar los participantes de cada uno de los retos y luego vamos a hablar un poquito de las reglas por encima por encimilla por encimita listo un momento A ver, a ver si aquí me está dando No me está dando Un momento por favor Que aparentemente hay un problema de Un problema de la, en, en la grabación También un, Me dan un segundo Ahora sí Creo que sí ¿Sí? Y trato de que de que todo se haga bueno ahora sí, ahora pa parece ser que sí, parece ser que sí, entonces ahí me, me disculpan si de pronto hay inconvenientes. Bueno vamos a ponerlo aquí, entonces tenemos en la primera categoría que es la categoría Bristol Race. Eh, si sí, hay representantes de aquí del de los equipos y si no ven uno de sus equipos, me dejan saber. Esta información se les va a mandar por el chat para que la tengan. ¿Listo? Por el chat se les va a mandar para que tengan la información. Entonces, déjame ver un montico. Me va a tocar compartir todo. si sí, al parecer, bueno voy a leer la lista porque no sé si me está compartiendo, igual esto se les va a mandar entonces tenemos en el Bristol Race, tenemos el equipo Chapin en Astatec de Ecuador, Maker School de, eh, con un chico de Bogotá, tenemos el equipo de NP Robot Charizard Bronco, Ropti LMS11, Robo Speed de Bolívar Coding de Cali tenemos qué pena, tenemos eh, el equipo Dynamics eh, Speak Daryl Genium Coltium Ruibot Mini eh, perdón Dynamics Speak Darryl Genium Coltium Boot Minijem de Nova de la Academia robótica Nova de Medellín tenemos a Lulu de Robo Kids y tenemos a eh, tenemos Zeus de nuestros amigos de Chile a Alberto y tenemos a micro School 1 de Santiago de Tulu. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de esa categoría. ¿Listo? Entonces, de esa categoría les quería comentar que es una categoría eh, que está diseñada para chicos de 12 años hacia abajo. O sea, que es 12 años y si no tiene los 13, todavía participa. Hasta 12 años cumplidos, vale. Tenemos por ahí un chico de 12 años y que va a tener 12 años y, y, y cumple creo que años a los 3 o 4 días del torneo, vale. ¿Listo? Eso ya, eso lo estuve revisando yo ya. Recordemos, cualquier pregunta que tengan, por favor, por el chat. Ahora, Bristol Race es muy... Sencillo, es el robot, lo que llama el robot Cepillín, que es un robotcito que es simplemente un cepillo con un motor que vibra y él lo hace seguir. Ahí el reto es que los chicos hagan que el robot vaya lo más derecho posible porque no se puede controlar. En este momento, como están las reglas, el robot dice: ¿Cómo puede hacer el robot si no sabe los materiales? Mira, el, eh, cada equipo ah, lo hace con los materiales que quiera. Eh, Descripción de materiales están en las reglas. ¿Listo? Yo con mucho gusto enseguida les voy a compartir, eh, por aquí por el chat les voy a compartir un video de nuestro canal de Mr. Roboto que explica cómo hacer un Bristol Bot. ¿Listo? Y ese, ese video eh, de pronto le sirve sobre todo para los que son nuevos en este cuento. Y, eh, pero la idea es que también los mentores pues, colaboren con eso, ¿cierto? Entonces déjenme un momento que en este momento lo estoy buscando, aquí lo tengo. Listo. Ahí se los voy a mandar. Eh, se los voy a mandar aquí por el chat. Y de esa forma lo tienen. Bueno, el, el, el Bristol Bot, eh, entonces el Bristol Race es con ese robot de cepillito. Cada acá quien lo hace. Tiene unas restricciones de tamaño de 10x10. 10. Volvemos. Todo esto lo pueden verificar en las reglas. Lo que prima es el reglamento, no que Eduardo dijo, Eduardo dijo, entonces así no es. Si la regla dice que es de una manera, así es, primero, eso es lo que prima primero. Entonces, reglamento de, dice que el robot es de 10x10 máximo, que está en un carril que tiene un ancho mínimo de 15 centímetros y... La distancia es de 120, un 120 centímetros. Ahora, el carril, el ancho es mínimo 15. No significa que no puede ser de más. Puede ser de 20, 30, incluso abierto. Yo, por ejemplo, en muchas categorías, eh, en otros torneos, participo con carril abierto cuando el mínimo es de 30. ¿Por qué? Porque por si sí pasa algo. Eso soy yo, pero... Si el robot de pronto es muy loco, me gustaría delimitarlo. Es mínimo 15, si la quiero hacer un poquito más ancho, vale, no hay problema. Y eso eh, se puede hacer. ¿El cadena en la casa cómo se puede hacer? Muy sencillo. Lo puedes hacer con, en un corredor. Un lado es la pared de tu casa, de, una ca de la casa. Y el otro lado puede ser una tabla, libros, eh, una mesa volteada, como quieras. ¿Listo? O sea, cualquier material puede ser el carril. Si lo quieres cerrar, porque el carril no se tiene que cerrar. Puede quedar ancho. Si tienes un corredor en tu casa, el corredor te sirve como carril siempre y cuando tenga la distancia mínima. esa información está en el reglamento. ¿Listo? Lo que no está en el reglamento, sí, con mucho gusto lo, lo solucionamos. Eso en cuanto a Bristol Racer. Aclaro una duda. El, el robot dice que el robot... Eh, tiene, solo se termina el tiempo cuando llega ¿sí? y tiene hasta ciento, eh, hasta 120 segundos hasta 2 minutos si no llegan 2 minutos se pone tiempo nulo o sea los 2 minutos y ya las medidas del carril son 120 centímetros de largo 15 de ancho mínimo ya no tiene máximo eso está en el reglamento listo entonces invitamos a aquellos que de pronto no han leído aún el reglamento que lo lean Sí, ustedes se sorprenderían que llega la cantidad de equipos que llegan a un, a un torneo sin leerse el reglamento. Y llegan diciendo es que eso no está cuando sí está. ¿Listo? Entonces los invito a eso primero. El robot no se debe coger. ¿sí? No se debe agarrar. Tomar. ¿sí? El reglamento está en nuestra página, Margarita. ¿Listo? En live Con mucho gusto ahorita te la comparto. Ahí hay una categoría que dice equipos y ahí están los reglamentos de todos los equipos listo eh, bueno por, eh, a los que de pronto me estaban escribiendo por el, por el por el whatsapp y que no les he podido responder me entenderán mil disculpas pero en este momento me queda re imposible bueno un momento listo entonces por aquí les voy a poner en la página del robojan.live. Gracias, eh, Luis Carlos. Luis Carlos, que ya nos compartió, pero ahí, pues, es la página del equipo de general. ¿Listo? Bueno, muy importante, los que son participantes y de pronto no han leído el reglamento porque es que mi profesor, mi mentor no me lo ha dado. Chicos, eso depende de ustedes. Sí, eso siempre se ha dicho. Eh, depende de los equipos llegar con el reglamento muy claro. Afortunadamente, tenemos una semana, todavía hay tiempo de preparación y hoy tenemos preparación del reto eh, Rob Sketch y mañana colorín y this reel para los simuladores listo bueno ya no más entonces eh, les voy a mostrar entonces en este momento les voy a mostrar en este momento eh, bueno no sé si me saldrá porque es que esto el es un poco extraño en eso pero igual se los digo si no hay más preguntas de si hay más preguntas de Ristler y las escriben con mucho gusto se las voy contestando en esa categoría categoría Bumper Bot tenemos en este momento 15 equipos no son 18, 15, bueno, me, me equivoqué por un poquito tenemos el equipo Nastratec Junior de Ambato Ecuador, Café Bot de Bucaramanga, Madrid Bot Einstein, Newton, Sofibut y Rayo, todos estos son de Bucaramanga, de Javier, muchas gracias al profe Javier que se inscribió ayer eh, Bolivar Coding participa con Speedbot, Tech eh, de aquí de Medellín se participa con Rod Cody, eh, Polus Fenis de aquí de Itagüí, eh, el equipo Etnia con el robot Embera, gracias Luis Carlos, eh, Montessori Kappa con el robot Bot, gracias a Luis Mazo, Robot Kids de, con, de Ricardo Madero de Neiva, ANR y Afrodita que son los robots de Chile con nuestro amigo Adalberto listo entonces estos robots estos eh, este reto que es el, el, el Bumper Bot es un reto que la verdad eh, a mí me gusta mucho Eso, o sea, yo tuve mucha mucha me divertí mucho creándolo ahí les hago un spoiler esto fue un reto que yo traté de incluir en otra competencia en algún momento en, en RoboRay traté de incluirlo eh, que lo incluyera la organización pero no tuve éxito eh, hace un par de años y fue un reto que quedó ahí como en remojo y yo lo utilizo a nivel interno o lo utilizaba ni siquiera lo utilizo ya porque ya no, no hay forma, eh, en algún momento lo, lo, lo utilicé como ni siquiera este, tenía, eran unos cuadritos de lego y tenía unos sitios específicos, un poquito modificado, no tenía las líneas. Sí, pero inclusive yo lo hice el de, el de... Bumper bumperbot lo hice detrás del tapete que me había mandado a imprimir porque el otro es un poquito diferente las medidas son más pequeñas bueno. en fin, ese reto pues, eh, es un reto que me gusta mucho espero que les guste mm, quiero aclarar un, un par de cosas listo, en el Bumper Bot se sale el robot para el tiempo listo eh, agarras el robot para el tiempo sin embargo, cuenta lo que hayas hecho hasta el momento. Cada vaso vale 10 puntos. Y recordemos que hay una bonificación por cada segundo no usado. Tenemos 120 segundos. Si se hace rato, ¡tan! ¿Se puede activar remotamente el robot? Sí, pero tienes que demostrar que no está siendo el robot manipulado remotamente. O sea, tienes que demostrar que el robot se está manejando de forma autónoma con eh, con los sensores. Sin embargo, eso lo, eso es con ya con los jueces. Eh, no hay nada que en el reglamento que no diga que no se puede. Eh, tendría que mirar Marcelo, ¿sí? hasta donde yo sé no, a no ser que diga muy claro que tenga que tener un switch. Si dice que tiene que tener un switch de encendido y apagado, no se podría eh, activar remotamente. Listo, entonces. Prima lo que diga el reglamento, yo tendría que revisar. En ese puntico no estoy muy claro, Marcelo. Pero como te dije, eh, si sí. El reglamento dice que tiene que tener un switch de prendido apagado, no se puede activar remotamente. Si no lo dice, sí. Listo. Eh, Juan Diego de Nova Robot nos dice, eh, ¿cómo se hará la transmisión del Bristol Race? Es decir, ¿qué ángulo se debe poner la cámara para que sea correctamente? no hay ningún problema se puede poner desde atrás se puede poner de lado se puede poner de frente al, al robot eso eso ya eh, es como mejor lo hagan ¿sí? al ser metro 20 dan para que sea muy fácil de diagonal o desde atrás hemos visto que a veces poniendo la cámara desde atrás es más fácil para ver dónde empieza y se ve cuando termina la línea ¿cierto? debe estar muy bien marcado el principio y el final eso sí tiene que estar súper súper bien marcado ¿listo? entonces eh, volviendo a, a, a, a, a... ahí le estoy respondiendo a Juan Diego de, del Bristol Race ahí pido disculpas que me volví un poquito ¿Sí? entonces la cámara no importa siempre y cuando cubra toda la pista, tiene que cubrir toda la pista, por ejemplo Aníbal, en, en nuestro amigo Aníbal, cuando participa en carrera de insectos, lo hace de lado, pero se ve toda la pista. Si se ve toda la pista, no hay problema. Lo mismo para Bristol Race. Eso depende, ¿cierto? Javier dice que sí, que el reglamento dice que debe tener switch. Sí, entonces sí, el reglamento dice que tiene que tener un switch. No se puede de forma remota. ¿Listo, Marcelo? Tenemos todavía tiempo de hacer eh, modificaciones. Recordemos que... Recordemos que... La idea es que o sea cualquier kit... Eh, yo lo mostré por ejemplo con un Robby y yo sé que algunos participarán con ese kit Robby pero no es necesario participar con él es cualquier kit siempre y cuando cumpla las especificaciones técnicas bueno, la transmisión del Bristol va a ser bien vivo por donde se está definiendo, o sea en este momento todas las transmisiones están por el Facebook de Mr. Roboto, Sin eso se mandó en un correo a los mentores, ¿listo? pero eh, si se llega a ver un cambio para para YouTube, eso se avisa no hay ningún problema no sé si tengan alguna otra duda del bumper, pero por aquí Aníbal nos decía que en la pista hay que agregar las cuatro fichas del centro como la imagen del reglamento, no, las cuatro flechas del centro son eh, para indicar que el robot puede estar en cualquier dirección, inclusive dice cuatro pero el reglamento dice en cualquier dirección que diga el juez si el juez dice diagonal a la izquierda hacia arriba es así, si es diagonal a la izquierda hacia, a la izquierda hacia abajo Mira hacia izquierda, hacia abajo. O sea, no, no, es no solo arriba, abajo, izquierda, derecha, no. Listo, el reglamento sí eh, da un, una libertad ahí para que precisamente, eso sí, si dicen una ronda para un equipo, es hacia arriba, todos los equipos miran hacia arriba para que haya, haya igualdad en esa ronda. ¿Cómo será la transmisión de la competencia? Lo mismo, yo, yo mandé ese correo esa información se va a hacer por la página de Mr. Robot, Con seguridad, Bumper Bot sí si va a ser por la página de Mr. Roboto. Depende de hacer. Dale, Margarita, yo, yo enseguida te, te mando el link de, de Bristol Race si no lo encuentras. Ahí donde dice el, el reto Bristol Race en la página que te enviamos ahora, hay una cosa que dice reglas. Le das clic en reglas y ahí lo ves. Pero si no, ahorita se te manda. Listo. Adalberto nos dice: ¿Se considera salida todo el cuerpo solo un porcentaje? Muy buena pregunta. Totalmente. O sea, salida es que salió y es muy claro que salió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que un porcentaje sabemos que es imposible porque hay elementos que tienen los sensores en la mitad. Entonces, puede salirse hasta la mitad. O sea, para salir es, es eh, completamente, completamente. ¿Listo? A Joseph ahorita les contestamos. Sí, tenemos página web y ya se, ya se compartió completamente debe salir ya todavía tiene una parte tocando sobre la línea vale listo eso para que quede claro dice completamente según las reglas, si no estoy mal listo pero si sí debe salir de forma completa no sé si hay más preguntas del bumper bot o ya queda claro eh, el bumper bot eh, se suman los puntos muy importante Mientras que el Bristol Race es el mejor el mejor tiempo en, en bumperbot se suman los tres intentos y gana el que tenga el mejor, la, el mejor puntaje en total listo eh, en la posición del robot cómo sería en la competencia dicen sí los jueces dicen en el momento eso están las reglas podría re disparar el bumperbot a ver Sí y no, porque si vamos por reglamento, el robot, cualquier dispositivo que tenga interno al robot, no se puede pasar de las medidas. Si al tú activarlo, se pasa las medidas, no estás cumpliendo. ¿Listo? Ah, es que yo tengo algo que le hace así a los pasos porque los pasos salgan. Válido, eso no es, en, el, en el reglamento no dice que no se pueden empujar. ¿Sí? Eh, simplemente que los debes sacar, siempre y cuando no salga. Puede ser cualquier dispositivo o placa, la respuesta es sí, eso está en el reglamento. Eh, ¿Cómo sería para mostrar el robot funcionando? Eso se homologa en, al momen, una hora antes. ¿sí? recuerde que una hora antes se van a conectar ustedes para mostrar tamaño de pista, tamaño de robot. ¿Listo? Eh, lo, con los jueces homologan esa parte. Los jueces les dicen muéstreme el robot en funcionamiento, lo que sea. Y eso, eso se hace en ese momento con los jueces. Ajá. Listo. BumperBot, si el robot se tra traba en la competencia, cogemos los penales, eh, ya respondí esa pregunta, se coge el robot para el tiempo, no es que lo penalice, sino que para el tiempo. Se sale el robot de la pista para el tiempo y se cuenta lo que se ha hecho hasta ese momento. Listo. El reglamento de BumperBot lo acaba de compartir aquí nuestro amigo eh, de RoboKids, muchas gracias. Margarita, ahorita vuelvo a Bristol-Race porque ya lo ya lo dije. ¿Listo? Yo ya, ya, ya hablé un poquito de Bristol-Race. Eh, pero los tiempos en general, los tiempos los toman los jueces. Por eso vamos a tener mínimo dos jueces para que tengan como comparar tiempos. O si un cronómetro no, no sale, pues está el otro. Eh, el juez puede tomar, eh, los participantes pueden tomar los tiempos. Sin embargo, ese tiempo le consiguiera un tiempo de respaldo. No es el oficial, el oficial es el de los jueces. ¿Listo? Una pregunta, eh, nos van a preguntar las medidas de la pista. Sí, ya hablé de eso. Eh, homologan una hora antes. ¿Listo? Eso se dijo eh, hace un momento. Puede tocar un, un mínimo de la línea. Vuelvo y repito, lo que no está especificado lo determinan los jueces. ¿Sí? Ya los jueces determinarán hasta qué punto si sí se salió o no, porque es que es muy difícil eh, eh, ah, bueno eh, estás hablando del vaso que si el vaso de, eh, eh, debe salir completo, sí no puede tocar línea o sea, un milímetro está dentro o sea, si hay dudas se le pide que acerque que acerque cámara eh, y, y, y si está tocando no se encuentra ¿Listo? Ha pasado en, en, en competencias similares como sumo y demás que es también similar el, el mecanismo y queda tocando un milímetro, no se cuenta el, el objeto. ¿Listo? Es importante que salga de forma completa el vaso. ¿Listo? Así como el robot tiene que salir de forma completa para estar afuera. Lo mismo. Eh, si todavía está tocando algo de línea, el robot todavía está dentro. ¿Listo? La, lo, sería el, la misma lógica. ¿Alguna otra pregunta en, en BumperBot? Los equipos transmitimos desde el NIT? sí. Ya se les envió, se les, por eso se les envió esa información por correo. ¿Ok? Igual por el chat se va re, eh, reenviando. Si no hay más preguntas, eh, entonces voy a seguir a los otros retos. Muchas gracias. Eh, pa, al parecer no se están viendo la presentación, entonces yo no voy a... a, a Hablar mucho eh, a, a compartir, simplemente voy a decir. Para RoboSketch, ya vamos a los, ro a los retos simulados. RoboSketch, tenemos 18 equipos. De Nastratech tenemos a Starboy, Bender y Tesla. De Bolívar Coding tenemos a RoboJuli, RexPain. Catarachobot de Honduras tenemos a EBE1, EVE, EBE2 y EBE3. Tenemos eh, de Starbots, con, ahí está Nicolás, con Starbots, el Robot Neptuno. Maplebots Robotics, tenemos a Malac, de Starbucks también tenemos a Electra, Montessori Sigma Sigma Bot, de Chile tenemos a Zeus, Maker School, con gente de Santiago de Cincelejo, tenemos a Maker School 3 y Maker School 5, nuestro amigo Gilmer desde Ecuador, eh, tenemos a Sikuabot, eh, desde Perú, perdón, a Gilmer, desde Perú, desde Sicuani, tenemos a Sicuabot, y de parte tenemos a Mercurio 1, Mercurio 2. Esos son los robots de RoboSketch. Si están aquí y de pronto me faltó alguno, les pido mil disculpas y me avisan. Esta información se les va a compartir por el chat para que la revisen. ¿Listo? Bueno. Eh, ¿Qué les puedo decir de RoboSketch? El RoboSketch es un reto asincrónico. A las 8 de la mañana, el 31 de octubre, se les va a decir. Ya está publicado. Van, miran, programan graban el video y envían. ¿Listo? El tiempo inicial es el tiempo en que se recibe el video. Ya ahí se empiezan a contar diferentes cosas, como si sí si lo cumplió o no lo cumplió. Hay unos requisitos técnicos que se van a poner. Por ejemplo, si yo digo, van a hacer una carita feliz de color azul y la hacen roja, sí, hay nada que hacer. O sea, no están cumpliendo la, la, el, el reto. ¿Listo? Eh, pero si digo este elemento tiene que cumplir la carita feliz y ya después digo un aspecto técnico, debe ser azul y la dice roja pues lo que se hace es que se cuenta una penalización listo, las penalizaciones van en minutos y esos minutos cuentan y eso los va a perjudicar, o sea que créanme que van a querer leer muy bien las instrucciones <coughs> los chicos deben hablar cuando graban explicando qué fue lo que hicieron. Si no está el audio, hay una penalización de cinco minutos. O sea que, eh, por favor, simplemente explicando. No, tienen que no van a salir en cámara, eso no sé, se Según reglas, se dice que no salen. Eso por temas de eh, protección de imagen de los niños y demás, para no meternos en problemas. A pesar de que el hecho de que muchos están conectando pues, con sus padres en casa, pues ya tienen autorización. Pero es más que todo por eso. ¿Listo? Se manda, se manda el, el, el, el reto, nosotros tenemos aproximadamente hasta, pues el reto termina en 9 y media, como tal, tiene 90 minutos, pero no, no significa que, el, que es que lo mando a los 90 minutos, entonces ya gane, no, pues si alguien que lo mandó eh, en 10, 15 minutos, pues posiblemente ellos van a ganar. Y tenemos más o menos hasta las 5 y media de la tarde para enviar la rúbrica diciendo este es su tiempo inicial con estos y estas penalizaciones si hay alguna y ustedes según reglamento dicen que ustedes pueden apelar si lo consideran tienen dos horas o sea tienen máximo hasta las 7 pero dos horas desde que reciben si reciben la rúbrica a las 12 del día tienen hasta las 2 de la tarde listo eso para poder ir agilizando eh, dos horas desde que se manda el, el, la rúbrica para responder y decir, vea, no estamos de acuerdo porque aquí dice que el robot eh, tiene que tener el tamaño, el, el dibujo tiene que tener un tamaño de 800 milímetros. Y nosotros lo tenemos de 810. Pero ustedes nos dijeron que no. Ah, bueno. Entonces, ahí pues ya se entra a ver si hay una forma de, de, de ver si eso es cierto o no. Y ya lo que decían los jueces es final. Listo. Eso también se va a evaluar con los jueces, pero de forma asincrónica. No sé si hay preguntas del, del robot sketch. Mientras tanto, respondo esto. Eh, sí, si el robot se queda quieto y no se moviera, tienes dos opciones. O lo coges y cuenta, lo agarras y cuenta hasta ahí tu puntaje. O esperas que se vaya al tiempo a ver si el robot se vuelve a mover. Ya. ¿Se debe mostrar el código y la simulación o solo la simulación en el video? No es obligatorio mostrar el código, a no ser que se especifique en los. En los requerimientos técnicos. Yo si en el requerimiento técnico se dice muestra el código donde hace, donde muestra el tamaño de esto y no lo muestras, ¿vale? No es una foto del dibujo, es un video. Está muy claro en las instrucciones que es un video. Por eso se recomiendan herramientas como Loom que permite, en, por ejemplo, en Google Chrome permite grabar directamente es una herramienta excelente queda grabado en la nube solo tienen que mandar es un vínculo para nosotros es más fácil te da una notificación de cuando viene tu video Lume es una herramienta excelente les recomiendo que la, que la vean ¿listo? nosotros damos la foto del dibujo sí nosotros damos la foto del dibujo eso se da en, en, en, a las 8 de la mañana y se dan las explicaciones de medidas si ¿sí hay especificaciones de medidas claro, si sí, esa información se da tranquila eh, igual vamos a estar en una sala ¿sí? eh, media hora antes se deben conectar por reglamento dice que es obligatorio conectarse media hora antes en esa sala para poder aclarar eh, dudas de última hora y eh, lógicamente si, si reciben el, el, el, el, el reto y hay algo que no está claro pues ahí se aclara inmediatamente por eso se quiere que todos estén ahí cuando ven el reto para poder aclarar dudas. ¿Listo? Eh, bueno, no sé si cuántos retos va a haber, son cinco retos en total. ¿Listo? En la página de rojan.life ya la compartimos, yo les recomiendo, la voy a, volver a compartir por acá, les recomiendo para que vayan, en categoría está toda la información, los videos, las reglas, todo. Veo que algunos no han leído reglas, les recomiendo que la lean muy claro, entiendo que muchos son de pronto acompañantes, inclusive de concursantes, que simple, de chicos que están por alguna academia o algo, y es el profe pues el que el que está con todo este tema de la logística, pero es importante también que, que leamos las reglas con los chicos y demás. ¿Listo? Si no hay más preguntas, continúo. El siguiente reto es... ¡Wow! Este fue una... La, primero que todo, les doy las gracias, muchachos, porque 31 equipos 31 31 sí espérate que es que se me bloqueó aquí bueno creo que me va a tocar aquí abrirlo por otro lado 31 equipos en el distril tenemos a Nastratec de Ecuador con Traveler tenemos desde España tenemos a Roger Girls a Poppy, Roger Teams Intocable, Robo Kids Oshi Oshi, nuestro amigo Eduardo San Rufo, no sé si está conectado. Polybar Coin de Cali con NP Robo, Charizard, Dismaster 2, Mr. Coding, Electricat, Speedbot. IntelliKids de México, por ahí vi a Daniel conectado, muchas gracias. A Daniel Chapa con Torta. Eh, eh, de Honduras, Catlachobot, EBE4. De aquí de Medellín con Profe Nicolás de Marymount, Starbots, Galactic Girl y Vega. Y, y es StarChick. Creo que ese de Vega hay que cambiarlo. Ya me habían dicho eso. Eh, Nova. Nova Robot con Octopus y Super eh, Robot. Montessori con Omega, Lambda, Delta, Vega, Gamma y Alphabot. Listo. Con Edwin Mazo. ANR de, y Afrodita de Chile. Con Afrodita y Anrito. Y de Santiago de Tulu y Santiago Apóstol eh, Maker School. Tenemos desde Perú a Jimmer Tech con BB8 y Megatron. Y tenemos de Valledupa nuestro amigo Rafa, Rafa Barros con Mercurio 3, 4 y 5. ¿Listo? Vamos a hablar del distribuión. Bueno, aquí sigo admitiendo gente que... Ya yo no sé si es gente que llega a la capacitación, porque en la misma sala la capacitación va a ser en unos 3, 15, 13, 15 minutos y eh, la reunión de capitanes se termina las nueve listo el dibujo lo envían en mito lo publican se publica Javier eh, se publica por, por la página eh, si vas en este momento a la página y dice una, un algo de, de los videos y de los retos asincrónicos ahí hay un link ahí va a haber un link para ver el, el, el archivo también se va a compartir en el mito listo o sea se hacen los dos o sea que no hay ningún problema Disdrill similar al robot que echen las especificaciones sale el reto se dice esta es la imagen más o menos como deben quedar los discos y hay unos requisitos técnicos y dice para cumplirse deben quedar los robots de la siguiente manera como en la imagen ¡Pum! si no quedan como en la imagen ya de por sí ya se considera reto no válido es lo primero ya después empieza hizo esto si sí. listo hizo esto si sí. Hizo esto, sí. Hizo esto, no. ¿Cuántos discos no confió? Tantos. Y hay una serie de penalizaciones. ¿Listo? Eso en cuanto al Disdrill. Eh, lo mismo. Se manda, se graba. O sea, termina ahí. Grabo pantalla, ejecutando el robot. Tiene que estar ejecutando. No, este es, no. Tanto en, en, en RoboSketch como en DisDrill tiene que estar ejecutando en el video. Se ejecuta y van diciendo, yo lo hice así, así, así, por esto, esto y esto. Utilice estos bloques que me funcionaron muy bien. Ya. Los chicos no tienen que estar. Solo la voz. Listo. Y solo uno. Ya. Se manda el video. Se recibe el video. Tiempo inicial. Se califica si tiene penalizaciones. Se manda la, la rúbrica. Lo mismo. Se llegó la rúbrica. No estoy de acuerdo. Mando apelación. Reciben los jueces. Se manda una contrarrespuesta y ese es el tiempo final. Listo. Eso en, en los videos se, se, se hizo el proceso de apelación porque sabemos que a veces se pueden cometer errores. A veces son errores humanos. Pasa. ¿sí? Entonces por eso se da ese recurso. ¿El video se mandará a un formulario del drive? Sí. Se manda el video. A ver. Hay un espacio para vínculos. si tú lo quieres subir a tu drive y mandar el vínculo, se puede, porque ahí hay un vínculo para Loom, pero se puede mandar el de Drive también. O tú puedes subirlo el video completo, como te quede más fácil. Yo recomiendo mucho Loom. ¿Por qué? Porque es en línea, es en la nube, no hay que grabar nada. Van a considerar la precisión hasta cierto punto, Si sí, Paul. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Si yo digo deben quedar dentro del cuadro rojo es dentro del cuadro rojo si está tocando algo afuera ya no es dentro del cuadro rojo pero si no puse en una posición específica tiene que ser en el centro no simplemente mientras que esté en el cuadro rojo ya. a dónde se envía el video ya hay un formulario ya lo especifiqué en la página inclusive lo ves y si no en en nuestra... Ya, ya les voy a compartir por aquí también y si no, eh, se va a compartir por el MIT ese día ¿listo? entonces en este momento les voy a compartir donde está eh, la información de los retos asincrónicos para que lo vean, porque veo que muchos te están teniendo esa duda no hay ningún problema, para eso es esta reunión precisamente para especificar ese tipo de cosas si vas ahí, ahí te dice, e incluso ahí dice que eh, eh, Ahí dice que para enviar el video hay un, hay un link que hagas clic ahí y el reto challenge cuando das clic ahí saldrá. En este momento no hay nada. Listo, en este momento hay algo que dice eh, pronto, ¿sí? Espéralo pronto, algo así, no más. Bueno, cuando se da por terminado los retos de simulador se dan por terminado. Eh, los que son asincrónicos se dan por terminado a las 9 y media de la mañana porque hay 90 minutos según reglamento. Listo. O sea, a las nueve y media de mañana el que no haya enviado, ya no envió. Vamos a tratar de ser muy cumplidos. Si por X o Y motivo hay uno o dos minutos de retraso, se va a considerar eso para uno o dos minutos adicionales, sin embargo se empieza a contar desde las 8 de la mañana. Porque eso aplica para todos los equipos. Si lo si envié dos minutos tarde, dos minutos tarde es para todo. Se hará en directo eh, los de Rob Sketch y... Y Disdrill no son en vivo. Ya, ya eso está y se les habló en un correo, se les envió esa información. Eh, se califica todo al día siguiente, el domingo, en, la, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de Mr. Robot se publica el video de los ganadores. Por cuestiones logísticas, solo se van a publicar los primeros 10. O sea, solo se muestran los videos de los primeros 10. Sin embargo, de cada categoría, pero sí se muestra el, el, el orden de todos. Ya ya todos van, a tener, todos van a tener muy claro cuál fue su tiempo según la rúbrica, porque eso se les va a mandar. Porque una cosa que se trata de hacer es que quede muy claro cuáles fueron los parámetros de calificación. Ya no sé si eso responde tu pregunta, Juan Sebastián. Bueno, hay otro reto de simulador que no es asincrónico. ¿Listo? Hay un reto en simulador que no es asincrónico, es en vivo, que es el, eh, o sea, los retos en vivo son con robot físico, el Disdrill y el bristol raizo. Esos son ahí, en ese momento, con los jueces mostrando el, el robot. ¿Listo? Está Montessori está en la lista de, de qué reto, si me, por favor, porque yo ya los acabé de dar, si me dices, por favor, de colorín, no los he dicho, de colorín, si es de colorín, todavía no lo he dicho. Eh, me, me tendrías que decir de de que, de qué reto me, me estás hablando ok marta luz gracias de this drill en this drill ya los dije déjame reviso en this drill tengo a montessori omega Lambda delta beta gamma y alfa listo eh, bueno ya vamos a decir la premiación Javier, ¿listo? Vamos a ColorInt. Colorint es en vivo, se programa en vivo. Se agregó algo. Ah bueno, algo que se agregó de las reglas, qué pena, me devuelvo a Bristol Race, es que la pista tiene que ser plana, no puede estar inclinada. ¿Listo? Eso se agregó por pues, dado una inquietud que había y hace un par de días se hizo. Eso está en el reglamento igual. Eh, Colorint. También se arregló en las reglas, se clarificó. No puede tener código precargado. Disdrill y RoboSketch, sí. O sea, tú puedes hacer, porque tú no sabes qué figura te va a tocar hacer. Entonces tú puedes hacer yo, eh, figuras de círculos, cuadrados, triángulos, eh, por ejemplo, para RoboSketch. Eh, líneas curvas tan hacer los, los bloques personalizados y luego usarlos. ¿Listo? Eso lo vamos a hablar en, en las capacitaciones específicas de esos retos. Y en el Disney lo mismo, pues yo puedo hacer rutinas para coger estos discos, estos otros tan tan, igual yo no sé dónde me van a poner colocarlos ese día. Entonces puede que todo el trabajo que haga sirva o no sirva. ¿Listo? Pero sí, ahí sí se puede tener rutinas porque tú no sabes qué va a ser el reto. ¿Sí? Es como si me dicen, es un concurso de cocina y yo tengo todo muy listo para preparar un omelette y me ponen a preparar un pastel de chocolate. No hice nada listo, pero me preparé cocinando bueno, en this drill hay sensores Disdrill eh, como es simulador sí, se pueden usar los sensores del simulador, claro bueno eh, ColorInt en vivo, no se puede tener rutinas preprogramadas, ni copiadas, nada, o sea, en el momento que dicen 1, 2, 3, empieza a contar el tiempo y termina el tiempo cuando llega al punto final ya, listo Ahí son solo dos rondas y se cuenta la, eh, no sé si la mejor de la ronda la suma, me disculpan, en el reglamento está esa información, es que a veces me confundo con, con tanta cosa, pero el reglamento prima, creo que es el mejor, pero el reglamento prima sobre lo que, eh, sobre todo. No sé si hay preguntas para coloring, bien pueda. ¿Cuántos equipos hay en, en Coloring? Ah, bueno, no lo he dicho. Muchas gracias y sí. qué pena, disculpen. Bueno, en Coloring tenemos de, de Ecuador a... Eh, ah, perdón. Tenemos de Ecuador a Wally, Tenemos eh, Robot Magen. De Bucaramanga tenemos a Topotoropo, de Wittek. Tenemos de Cali tenemos a Electric Cat. De Ibagué tenemos a Robot S.A.S. Eh, tenemos también a Omega Bot, Delta Bot, Gamma Bot y Alpha Bot eh, de Montessori. Y Anrito, Afrodita de Chile y BBA de y Perú. Listo, son 12 equipos en el colorín. El colorín tiene 12, el Drill 31, 18 en RoboSketch, Sketch, 15 en Bumper Bot, y 18 equipos en Bristol Race. Ah, un momento por aquí, Franklin. Discúlpame. Listo. Preguntas para terminar la reunión de capitanes y quedarnos en, en la capacitación. Eh, Paul, me gustaría decirte, <ríe> pero no te puedo decir, porque ese es el, el eh, ah, bueno, el, el colorint Ah, no, Coloring, sí te puedo decir, sí. John, tienes razón. Sí, según Colorín, lo que dice es que debe tocar todos los recuadros de color verde y azul y terminar en rojo. Eh, ah, es que yo no lo voy a hacer con sensores, lo voy a hacer bloque por bloque. Pues, si tú eres capaz de hacerlo rápido bloque por bloque, vale. Eh, eh, ahí no dice nunca que tiene que ver con sensor, solo que lo tienes que programar en vivo. Se debe frenar cuando llegue al punto rojo. Termina el tiempo cuando llega al punto rojo. Si toca el punto rojo y continúa. Según reglamento, si no estoy mal, dice el tiempo termina cuando llega al cuadro rojo. O sea que si llega al cuadro rojo y después se, se hace cualquier otra cosa, ya llegó. ¿Listo? <coughs> Vuelvo y te repito, me refiero al reglamento, por favor ve al reglamento y verifica ese punto, pero si no estoy mal, dice el reglamento que termina el tiempo cuando llega al cuadro rojo. Debe entrar con a cada color solo tocarlo. O en sea, un reglamento dice tocar. Eh, si no estoy mal. Vuelvo y repito. Reglamento primero. Listo, Nico. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo será el tema de la premiación? Muchas gracias. Bea. Eh, eso ya no había preguntado Javier. No importa el orden. Coloring. No importa. Pero se recomienda que sea como en el orden que está. Porque es que es más fácil. Pero... Sí, pues el reglamento dice que debe ir a todos los cuadros y terminar en rojo y ya. ¿Está grabada Edwin? Sí, se va a compartir por, la, por el canal de Mr. Roboto. Tranquilo, no hay problema. Vea, premiación. Tenemos, eh, según reglamento, ya todos los equipos tienen más de cinco equipos. Entonces, según reglamento está un tema en efectivo que es un 60% de los, del valor recaudado. Quiero aclarar eso. No es el, el valor reclado dado no es 95 equipos por 30 mil pesos o por 8 dólares. No, porque hay unos temas de unas acreditaciones, de unos equipos que tenían unos, unos cupos preferenciales que no pagan. Hay un tema de, de unas comisiones que cuentan las plataformas digitales y demás. Eh, entonces uno no recoge todo. ¿sí? Sería muy bueno que sí fuera. Pero igual todavía estoy pendiente de siete pagos que están en proceso de unos, unos problemitas que tuvimos ayer a última hora de, de precisamente siete equipos pero que pues pude ver que de verdad me mostraron que está en proceso sino que algunos les congeló la tarjeta, les mandaban rechazo de mercado pago, esto y lo otro tuvimos unos problemas con mercado pago ayer y antier, no sé qué pasó con eso entonces eh, se dirá cuánto es eso espero poder decirlo antes de empezar el evento en la reunión de capitanes, ¿cuánto hace la premiación efectiva? del primer puesto, que es un porcentaje. ¿Listo? Solo el capitán puede programar el día de la competencia, cual, cualquier miembro del equipo, no hay problema, Juan Carlos. Eh, el primer puesto, y los tres primeros puestos van a tener la acreditación de Mr. Robot. ¿Listo? Para, de de RoboJam para el próximo evento. Además de eso, están las acreditaciones internacionales. Estábamos esperando otras acreditaciones que al parecer van a quedar para el próximo evento de febrero, pero ya tenemos la acreditación de la Olimpiada Mexicana de Tecnología, de nuestro amigo Kevin, no sé pronunciar ese apellido, si Juan, si Juan Til, bueno. Kevin, eh, desde Tascala él organiza ese evento, él es también eh, una persona que es emprendedora de robótica, tiene su kit llamado Kemi Rock. Y eh, él organiza ese evento ya hace varios años y en Tlaxcala, noviembre del año entrante, 2021, porque el que va a ser virtual este año, solo van a dejar para equipos mexicanos. Yo le dije que si nos lo daba para el virtual y me dijo que no, por el plan de premios, solo se va a dar para equipos mexicanos. Las acreditaciones se dan para los... todos los tres primeros puestos de cada categoría. ¿Listo? Primero, segundo y tercer lugar para la el, para OMT. El Diferencia. Diferencia, ¿De dónde, pues, las explicaciones técnicas del distril están en, en la página, en el reglamento. ¿Sí? En el reglamento lo que diga es que el distril es como... Pues el requisito técnico del, de lo que hay que hacer se dice ese día. Pues no, no, no lo puedo decir ahora. Bueno, y eh, las acreditaciones son internacionales para los tres primeros puestos de cada categoría. La, solo el primer puesto tendrá... La acreditación, la acreditación es la inscripción a un, a un reto. Ten la acreditación con hospedaje, el primer puesto de cada categoría. Eso ya lo tengo yo en mi poder. No es sino pasar la información a ellos y ellos lo, ya, ya es validar con, con la organización en México. Listo, primer puesto de categoría, acreditación para la OMT con hospedaje. Segundos y terceros, solo acreditación. ¿Es obligatorio usarlo? No. En caso tal de que los primeros puestos, desde de antemano, yo sé que me lo gané y yo sé que de antemano el año entrante, imposible, yo no voy a ir. Es que le tengo miedo a los aviones, entonces yo no viajo en avión, entonces yo no voy. Y se le agradece, se informa eso con tiempo, o sea, casi que inmediatamente, y se le puede dar al siguiente puesto la acreditación con hospedado. Eh, eso en caso tal, pero no es obligatorio hacerlo. ¿qué? ¿Qué pasa cuando uno, cuando gana, se gana algo con una medalla o algo? Eh, se ganan las acreditaciones, ya lo expliqué. La acreditación es un registro, un, un bono de inscripción para el próximo evento de Roboja que es pues, una especie de certificado. ¿sí? Y eh, lo otro que se va a hacer es lo, lo que dije, las otras acreditaciones y hay un término efectivo para el primer lugar. Lo, ¿Todos los equipos tendrán un reconocimiento parcial? No, no se, se va a mandar una... Un certificado de participación por equipo, no por estudiante, y no por equipo. Ya los mentores lo pueden imprimir para cada uno de sus equipos o e enviarlo, pero no. sí, Solo para los que están en podio realmente, por equipo se les puede mandar. Ahí sí, en ese caso, prefiero que sea solicitud de los equipos directamente, los mentores, me, me llaman y con mucho gusto se les manda el certificado de participación para que se lo den a los chicos, sobre todo para los más chicos. Eh, van a dejar a país a competir ya hablamos de eso listo yo creo que no siendo más chicos los que no son ya capitanes los eh, nos quedamos solo los de los de los de la capacitación del rob sketch todos los demás se pueden ir en colorín una ronda puede programar una persona y la segunda ronda solo hay una ronda ah en colorín sí son dos rondas tienes toda la razón eh, sí se puede claro no hay problema, es que no tiene que ser la misma persona. Es un, el equipo, si sí, ustedes... Ah, no, es que yo quiero que programe uno aquí y luego el otro. Sí, no hay problema. Bumperbot tiene capacitación. Hola, hola. Los que están entrando para la capacitación del sketch esperan un segundito que estamos terminando la reunión de capitanes y ya vamos con ustedes. Eh, Bumperbot no tiene capacitación? No, solo la capacitación, solo, solo para los simuladores. Eh, Por eso BumperBot se trató de resolver dudas aquí en, en eso, porque el BumperBot depende de, todos los robots son diferentes. ¿Listo? Retos en Disdrill, solo uno. Es uno largo, <ríe> que puede demorar desde... Yo creo, pues digo yo, me atrevería a decir que en menos de, de 40 minutos no lo hace. Y tiene una hora y media. Eh, ya. Sí, esta era para... No, esto era más que... La capacitación es para todos los integrantes, los que quieran entrar. Sí, Vicente. Listo. Muchas gracias. Reunión de Capitanes. Los que ya están saliendo a la Reunión de Capitanes, muchas gracias. Me escriben por favor por el grupo, eh, directamente a mí, no por el grupo. El grupo no los deja. O me escriben a, a, a mí por el WhatsApp y con mucho gusto les resuelvo, o por correo. Chao, chao. Voy a parar aquí para la Reunión de Capitanes y seguimos con la otra. Chao. Chao. Chao, buenos días.